Estamos en la sala de reuniones de Alcaldía, donde nos ha convocado por tercera vez en esta semana el Concejal de Economía, en principio para trabajar sobre modificaciones de las ordenanzas fiscales, pero no poner encima de la mesa más que las mismas propuestas que vienen haciendo desde hace más de un mes. Eliminación de bonificaciones y posibles subidas del IBI nos dicen cuyo objetivo es eh, cubrir, pagar eh, los gastos que a partir del año que viene se producirían como incremento. el pago Fundamentalmente el pago de la deuda acumulada por la gestión del PP. Eh, y también en los incrementos de costes del transporte público. Eh, lo que les hemos dicho eh, en las dos anteriores sesiones, y lo diremos también hoy, es que hay que trabajar primero sobre el presupuesto. No les podemos pedir más dinero a las granadinas y granadinos sin explicarles en qué se ha estado gastando el dinero, de dónde procede esa deuda, eh, analizar qué gastos superfluos hay en el presupuesto y además ver en qué lo vamos a invertir, en qué vamos a invertir su dinero a partir de ahora. No se puede empezar la casa por el tejado, hay que empezar desde ya a trabajar sobre los presupuestos.